Serenoa repens, perteneciente a la familia de las palmeras. Serenoa es un género monotípico con única especie, Serenoa repens, perteneciente a la familia de las palmeras, Arecaceae. Es originario del norte de México y sudeste de los Estados Unidos. Distribución y hábitat. Es una planta originaria de zonas arenosas de la costa atlántica del sur de Estados Unidos, desde Florida hasta Luciana y Carolina del Sur, y de México. Se ha aclimatado también en el sur de California. Ecología. Tiene una resistencia muy sobresaliente a condiciones climáticas y externas, ciclones, salpicadoras de olas, sequía, calores caniculares, heladas, e incluso son capaces de sobrevivir a incendios forestales, aunque puede vivir en diferentes en la mayoría de los casos son suelos arenosos y calcáreos. El clima del sureste de Estados Unidos es subtropical húmedo con veranos largos y cálidos e inviernos cortos y suaves. Pero pueden presentarse olas de frío procedentes del norte y provocar heladas que las palmeras resisten. Descripción. Es una planta que puede alcanzar los 3 metros de altura. Las hojas pueden medir hasta 1.5 metros de longitud se disponen en forma de corona. Son de color verde brillante en forma de abanico, acabando con una espina. Tienen un reborde circular y están divididas en 15-30 lóbulos. La flor se dispone en espadaña. El fruto, comestible, desprende un olor similar al queso y tiene un sabor dulzón, algo desagradable. Se trata de una drupa ovoide o oblonga. Irregular de color negro o marrón rojizo de 2 centímetros de longitud y contiene una semilla tu ovoide lisa y de color marrón. Toxicidad: Los frutos de Serenoa Repens contienen sustancias cuya ingestión puede suponer un riesgo para la salud por su acción antihidrogénica y antiestrogénica. Usos: Serenoa Repens se utiliza con frecuencia en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata en pacientes que presentan síntomas leves o moderados. En los cuadros moderados o severos, parecen más eficaces los tratamientos con fármacos o cirugía. No obstante, a pesar de los beneficios que presenta el extracto de Serena Repens, su composición en cuanto a sustancias activas varía en un extracto a otro, debido a las distintas técnicas y estrategias extractivas empleadas en su elaboración incluso si se deriva de la misma planta. Esto hace que los efectos de un preparado no se puedan extrapolar a otras preparaciones de la misma planta.